El nuevo panel de herramientas está presente en Illustrator desde la versión 2014 y se encuentra en el menú ventana, herramientas, nuevo panel de herramientas. Vamos a poner un nombre aquí que diga, por ejemplo, y al dar clic en OK, se nos va a abrir esta nueva barra de herramientas que la alimentaremos de la siguiente manera. Por ejemplo, nos vamos aquí a la herramienta de la pluma y vamos a extraer todas sus herramientas. Desde su menú contextual y con clic y arrastrar voy incorporando cada una de estas herramientas a este panel. Voy asimismo a trabajar con las herramientas de las figuras geométricas y con clic y arrastrar puedo incorporar de manera directa cada una de ellas. Ahora debemos recordar que es una herramienta y con un clic puedo tranquilamente convertirla en dos columnas o en una sola columna. La puedo ocultar y para otra vez activarla me voy a ventana herramientas ilustración, la voy a ocultar de nuevo y si ya no la voy a necesitar me voy otra vez a ventana herramientas, gestionar panel de herramientas, la selecciono y la puedo borrar aquí, damos clic en ok